Compra el curso de mi abuelo Muy buenos días Bueno, último día, por cierto Último día de ofertas, no hay más, se acabó Esto ya no... No da para más el que quiera que se moje el culo si quiere peces. Bien, dicho esto, tenemos al SP 500, bueno, perdón, el índice del dólar primero subiendo otra vez. Vamos a ver cómo acaba el día. No es cómo empieza, sino cómo acaba. De momento, buena pinta. ¿Qué pasa? Que hoy tenemos un calendario con cosas bastante interesantes. La GAT ya ha estado diciendo tonterías, ya siguen con la presentación del euro digital que nos están haciendo en estos días. Eh, de, momento, de momento, pues lo de siempre, ¿no? Pues por, como para circular en paralelo con el resto de, de la moneda ya existente. Um, y bueno, pues un, un control total. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la cosa, <ríe> despacio, despacio. Pero es sorprendente como hoy en día decimos, antes para acostumbrarnos a algo necesitábamos pasar una o dos generaciones ahora con el poder que tienen las redes sociales, el poder de comunicación que hay, al cual estamos demasiado supeditados, supeditados en exceso. Uh, bueno, pues nos hace caer mucho más rápido en estas cosas, en 2-3 años están, está todo listo, o sea, es increíble. En fin, bueno, el SP500 también al alza, eh, como buen impulso que hizo ayer, rompió ese triángulo que teníamos por aquí, salió al alza, perfecto, y bueno, pues a la zona de resistencia, a ver si es capaz de romperla en la apertura, eh, vamos a ver, vamos a ver... Eh, por otra parte, Bitcoin, muy buen movimiento. Y además, ayer estuvimos viendo un poquito el funcionamiento de Loling One en, el, en la clase que ahora la, la publicaré. La clase de alumnos vamos a cerrar aquí para que para que veamos. Eh, a más allá en la clase en directo, eh, vimos la ruptura. Eh, yo hice una venta en ese momento. Eh, y esa venta, ¿dónde la he vuelto a hacer? La he vuelto a hacer aquí. No, es que la haya he hecho aquí por casualidad. No, no, no. ¿La he hecho ahí porque, Pues muy sencillo. Vamos a, a volver a encender a este porque fue al apoyo de la EMA 20. En este caso no llega... ¿Vale? Pero en el caso del exchange en el que yo estoy trabajando, sí llega, ¿vale? Que es en, en BitMEX, cuatro horas, si vais, eh, porque era una operación de futuros. Bueno, pues ahí está ahí estaba la, la operación. Así que muy bien, la verdad es que en ese aspecto es, lo está haciendo técnicamente bastante bien en el Bitcoin. Eh, a pesar de no haber... Mm, me hubiera gustado ir más abajo pero bueno, eh, de momento lo que tenemos ahora posiblemente si seguimos al alza necesitamos más impulso para llegar a la zona de 28 y medio donde tenemos bastantes confluencias, muy atentos a esto a ver qué pasa a lo largo del día porque nada, con tres movimientos estamos ahí, o sea, esto es lo que tiene. Por su parte, um, el BLX, eh, ¿qué ha pasado? Pues que nos dice de la vela de ayer, pues que sube el precio y sube el volumen. Esto es bueno, el RSI acercándose a la zona de 50, a la zona de construcción, para tener un posible, un posible siguiente impulso hacia la zona de 32%. Uh, ya veremos si se cumple o no se cumple. De momento es lo que parece que quiere hacer. De lo que parece a lo que hace, ya veremos. Por otra parte, Ethereum, bueno, pues cumpliendo con su papel. El total market en rojito, un poquitito, muy poquitito. Yo creo que en breve se va a poner verde. Y la dominancia de Bitcoin en verde otra vez. El dinero se sigue yendo a Bitcoin. Seguimos en un pampeo de Bitcoin eh, poquito a poco, un pampeo, entenderme, no? de, vamos, poquito a poco, oh, ascendiendo en precios, eso es muy bueno, eh, el dólar index, como veíamos por su parte, ascendiendo, y las altcoins, bueno, pues hay un poco de todo, ayer veíamos Ripple, necesita romper la zona de 50 para... Para ir a, a, a puntos más importantes, pero también lo que decíamos, ¿no? Está en 0,44. Es decir, ¿a alguien te, le cabe la menor duda de que va a llegar a esta línea, que es la línea de un dólar? Eh, pues a mí no. Y esa y esa subida, ¿vale? De donde estamos en estos momentos aproximadamente eh, sería de un 129%, 130%, yo qué sé no, no, no sé. no sé, no, no lo veo un mal un mal rollito con ello, por así decirlo. Bien por la parte de momento las altcoins pues eh, tenemos algunas en negativo, pero no demasiado, no demasiado negativo, tenemos uh pero tampoco tenemos un porcentaje importante en positivo, es decir, estamos igual a la, a la ida y a la vuelta, entonces en positivo, así importantes, bueno, quizás poquito dag, naka, polis y Key, ya, bueno, ya por aquí tampoco, bicho mío, un 2.80 y pico, tampoco es nada del otro mundo, y en la parte negativa, pues bueno, los library gates, jugueteando con lo suyo, DOM 10%, planet 8.75, ARPA, DREP, eh, importantes, importantes que estén perdiendo, así, One Earth y Ajix, aquí un 2.5%, y de ahí, para abajo, o sea que tampoco nada importante. Esperando el movimiento de la apertura de SP500, vamos a ver esta tarde eh, cómo, cómo lo hace y vamos a ver algo importante: el Ledger Recover que se está hablando tanto, tanto en estos días. Bueno, pues es parte de, de todo este plan y que sigue adelante. Eh, hablaremos luego por la tarde de ello Así que, bueno, nada más que, que, que hablar La apertura ha sido, bueno, pues muy normal Muy, muy, muy tranquilita eh, Las declaraciones con cuanto al euro digital Bueno, pues siguen ahí dando por saco Y nos guste o no nos guste Es lo que vamos a tener con lo que tragar Entonces, cuanto antes aprendamos y mejor sepamos eh, Vivir con ello Y vivir con ello significa muchas cosas Muchísimas cosas Que algunas no se pueden decir en público Yo creo que ya me entendéis eh, Bueno, pues... Eh, Mejor. Cuanto antes lo sepamos, mejor. Y el resto del mundo, si no lo sabe, pues qué le vamos a hacer. Esto es lo que tienen los medios de comunicación. Así que, bueno, chicos y chicas, como yo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe Chao, chao.